supuestamente, no supuestamente, él lo dijo, él lo dijo, y anda un audio eh, donde él dice que las enfermeras como que se llevan los insumos, los guantes y todo eso para su casa, se pareció una hipolitada, ustedes recuerdan que el expresidente Hipólito Mejía en un momento dio unas declaraciones de que las trabajadoras domésticas se llevaban todo, la carne, y etcétera, etcétera, y esto le pudo costar, no le pudo, esto le costó a Hipólito Mejía eh, un público bastante grande, que son las trabajadoras eh, domésticas. En este caso, Brian Lee creo que le va a costar su puesto, fácilmente, porque ese audio está íntegro, lo tenemos en nuestro poder, y lamentamos que ayer, él estando aquí, no pudimos aclarar ese punto. Yo tengo el audio ahí, señor director, si usted lo tiene, Háganme favor, que me lo acaban de enviar, donde él dice, eh, él dice que, que las enfermeras, y en, incluso las enfermeras, la asociación de enfermeras de la provincia de Duarte, ha tirado un comunicado para que él presente las pruebas sobre esta acusación que él hace. No sé si tenemos, ¿tenemos el audio. Eh, que, va, vamos a escuchar, señor director, vamos a escuchar. Tengo para informar que en el hospital las enfermeras se llevaban los guantes a su casa Se llevaban las gasas a su casa, se llevaban las cintas a su casa O sea, los instrumentos del hospital, con esos instrumentos las enfermeras en su casa tenían un dispensario Por donde yo vivo había una enfermera que ella se mudó pero en la sí, casa de esa claro. enfermera había todo tipo de instrumentos eh, de primeros auxilios. Ah, porque como y no cualquier hace, cosa no que pasaba por aquí, por el barrio, todos iban a esa casa a buscar. Porque siempre había... Uh -huh. Eso es algo, eh, penoso, crítico que se esté infiltrando ese tipo de comentarios de un joven. Prometedor, un joven político Prometedor del partido Presidente de la eh, juventud del PRM Del partido del gobierno no, del partido, eh, de, Bueno, él, él, él, él es político Mira, es penoso mira por qué, de, no de, Es porque del PRM en algo, No, tire, en nada, mira, miembro Roberto, solamente Él es del Intran Y eso es penoso Porque al igual que él Yo soy joven Y soy política Y uno tiene que cuidarse bastante Uno estar hablando ese tipo de cosas porque ahorita agarran esas enfermeras y más las que vivía o vive cerca de su casa. Además, como persona, usted tiene que ser responsable cuando usted dice algo. Él debió de decir, tal enfermera se lleva esto, tal enfermera se lleva lo otro, porque no todas las enfermeras son M iguales. Que que hay pasa. muchas enfermeras buenas. ¿eh? Y eso hay que tener M mucha mira que lo que, delicadeza a usted estar hablando de ese tipo de cosas. Mira que lo que pasa, eh, que que lo que pasa eh, eh, Paola, que esto, esto viene a raíz de las metidas de pata los huevos de pato, avetruz, eh, hasta de dinosaurio. Eh, dinosaurio, que han puesto las autoridades de salud de la provincia de Duarte, comenzando por el director de Regional 3 de Salud, del Servicio Nacional de Salud de la provincia de Duarte, el mismo director del Hospital San Vicente de Paúl. ¿Qué error cometieron ellos? Que cuando los medios abordaron de que, de que en el hospital, en el hospital, médicos tuvieron que utilizar fundas plásticas para hacer un parto a una paciente, dicho por el presidente de la Asociación Médica Filial Nordeste, claro. el doctor Marcos Bonilla. Claro. Entonces, ellos, en vez de investigar y dar una respuesta de que, miren. Es verdad, faltan algunos insumos, qué sé yo qué, vienen en camino. Lo que comenzaron a desacreditar a los medios diciendo que era un fake news o una noticia falsa y que el doctor Marco Bonilla no tenía calidad para, para decir eso. ¿Y quién es que tiene calidad para pero, eso? Perdón, es un médico. Eh, perdón, déjame terminar la idea para que la gente me entienda. Entonces, a raíz de eso, este joven que lamentablemente siguió, puso, a, a, no de avetruz ni de dinosaurio, no, él fue a la fábrica de huevos. ¿Tú ves? Porque ahora tú no puede estar hablando por hablar. Entonces, él para justificar lo que, era un, lo que era una verdad de que no había insumo, quiso buscar a las pobres enfermeras como culpables. Lo que él tiene que hacer es ponerse a solucionar el caos que tiene el intran. En, en la calle, díganme la calle ahora mismo. Sí, pero perdón, ya, ya la... él habló de no, eso No, él habló aquí. sobre eso ayer y, y aclaró que hay, hay que darle un punto a su favor. Que exactamente, hay que darle un punto a su favor. Él dijo. Que ya... él dio la cara... Exacto, aquí en un medio de comunicación claro. Y dijo, mire, nosotros estamos pasando por este inconveniente El Intran no puede poner más personal Porque hay un contrato de más de 10 años Con una empresa en Santo Domingo Eso está bien. Por la cual, este es el personal De ellos que asiste aquí Pero mire esta entonces, mañana Entonces, no podemos mezclar una cosa con otra Lo de, lo de las enfermeras, mal muy mal, porque usted no puede estar acusando a un personal médico que lo que esté es para ayudar, si usted no tiene las pruebas en la mano, de ladrones. Pero en cuanto a lo del Intran, yo no lo defiendo, pero sí comprendo la situación, porque resulta que las yo fui la primera que le, le pregunté, le dije, ¿por qué un solo puesto? Cuando en San Francisco de Macorís hay más de 150 mil habitantes, ¿por qué un solo puesto? Ah, porque en Santo Domingo es que se toman ese tipo de decisiones, porque para nadie es un secreto. Pero bien, eso, que el gobierno de la República hizo... Dominicana todavía está centralizado. Él lo, él lo hizo bien. Y nos mandaron lo que tenían sí, que mandar. Vale. Lo que está mal de las enfermeras, ¿qué debía hacer Brian? ¿Eh? Una disculpa pública bien, y retractarse. ¿Cómo es? Sí. Al entrar, es bien el venir pero no lo que está pasando, porque a mí, es decir, No, yo a Roberto, nunca. Eh, yo te voy a ser sincero, Ajá. yo sí no voy a conseguir la unidad móvil porque yo no estoy nombrado, yo no sé que tengo ese puesto, pero el que tiene el puesto es el que debe, debe de moverse para gestionar. eso, entonces ese es el punto, la máxima autoridad del Intran no es Brian aquí, no, aquí. pero perdón, sí, sí, sí, él no es provincial, es no no no, es no, no, no, no. Pero son Canela es No, no, Canela es. Regional. No, no, nacional. Canela es nacional. Canela es, es, es vicedirector vice o subdirector. Su subdirector. Subdirector. Canela. Canela es nacional. Ahora, él es, él es responsable en la provincia de Duarte. Sí. Pero, un punto a su favor, él vino, explicó y aclaró. Y él está en ese proceso. Hay que esperar. Hay que esperar. Ahora, el problema que tiene él, o bien se Miren esta comunicación, señor director, que hicieron si las enfermeras. Él, él tiene ahora, si es que es lo que me contrate, porque se llama relaciones públicas, ¿eh? y se le hace un trabajo porque Señores, él ahora tiene que manejar... No Perdón, pueblada. miren esto aquí, miren esto aquí. Sindicato Nacional de Enfermeras, sin 12 de octubre, declaración a la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, sin y su filial en San Francisco de Macorís, rechazaron las declaraciones desacertadas hechas por el director regional del INTRAN y vicepresidente de la Juventud, yo sabía que tenía un cargo, vicepresidente de la Juventud, vicepresidente del Partido Revolucionario Modelo, de, de la Juventud, del PRM, del PRM, por eso mismo, no de la Juventud, yeah. del PRM, no, no, vicepresidente de la Juventud del PRM, Está mal. bueno, pues eso es lo que dicen las enfermeras, eso sabrán ellos, en San Francisco de Macorís, señor Brian Lee, en el programa de televisión de entera fuente, él no lo, él, ahí ya está mal porque él no lo dijo en ese programa, él lo dijo en un chat, en el cual acusa a las enfermeras del Hospital Regional San Vicente de Paúl de llevarse los materiales como gasa, guantes y otros utensilios para su casa. Punto y aparte. Debemos señalar que las enfermeras trabajamos con mucha precariedad en el hospital citado. Atención, director del hospital San Vicente de Paul. Atención, director de Servicio Nacional de Salud. Dicen las enfermeras aquí, firmado y sellado. Oigan bien, repito. Que muchas veces hacemos, oigan bien, debemos señalar que las enfermeras trabajamos con mucha precariedad en el citado hospital, es decir, el Hospital San Vicente de Paúl, y que muchas veces, oigan esto, país, atención Mario Lama, le voy a mandar esa carta a Mario Lama, y muchas veces hacemos colectas de insumos para suplir las necesidades de los pacientes. Virgen Santa, que de mienta ahora, lo que tienen que dementir ahora a esas enfermeras, son los directores del hospital, del hospital y del Servicio Nacional de Salud. Dice aquí, Demandamos que el señor Brian señale quién es del personal de enfermería del Hospital San Vicente de Paul ha sustraído materiales y de no ser así que se retracte públicamente y se excuse por la ofensa contra la dignidad del personal... Ahí le faltó, señores, enfermera, tienen que buscar gente que le escriba. Del personal de enfermería. De no ser así, entonces deberá responder ante los tribunales por sus falsas aseveraciones. Eh, firman, está sellado no está firmado pero Rosa Martínez, secretaria licenciada Mar, Marisa, hay otro error Mar, no sé si se llamará Marisa o Maritza, Cuello secretaria de organizaciones, ojalá atención enfermeras filial de San Francisco de Macorís sin atraer, ojalá que nos llamen y si alguien acercado a una enfermera, que nos llamen para que nos certifiquen, primero si esta carta es correcta tú, porque tú andas rodando en las redes Ojalá que nos llame, De todas formas vamos a tratar de contactar. Yo creo que tengo el teléfono de, la, de, la, de Rosa Martínez. Ojalá. Ojalá. Pero esto es muy delicado. Ay, Dios mío. Esto es muy delicado. Atención, Brian. Atención, Brian. Te la pusieron de mamita. Si esa carta es cierta. Este medio está tú. Debiste de aprovechar ayer que estabas aquí. Y tú tocarte mi aclarar. Que fue una confusión, porque ya lo que quieren es que te retrate. Punto. Y tener más cuidado a la próxima. Porque, vez, de porque, hablar de cualquier cosa. Porque te premio. puede evitar que un problema. Esa no no ¿Cómo es, Pedro? <risa> esa no, hace nada. no, pero así no, no pero no, no, así no, Pedro. Así, Pedro. Ah, así no, Pedro, ¿cómo que voten una gente? No, no, no, no, él está trabajando. No, no, no, no, Perdón, perdón, perdón. De que puso la fábrica de huevos con esa declaración de que está ahí grabado. Sí, pero en el Intran él está trabajando. Hey, no, pero perdón, no. hey. es que hay cosas que no dependen de él. Hey. Es que no, es que hay cosas que no dependen del de director. La, no, la, hey. la papa está caliente hoy. No. Hoy es miércoles. Yo quiero Atención. escuchar la palabra Mira, de Dios. Hoy tenemos, eh, eh, eh, tenemos invitados de la Pucamaima. Eh, estamos a niveles, señores. Son unos niveles muy fuertes este programa. Eh, pero, Brian Lee, yo soy tu amigo. Aquí está Videl, que tu amiga, Paola, Luis. Ven, retracta lo que dijiste. Porque pusiste la fábrica de huevos. Ahora, tú? la pusieron fácil, varón. Ahora, claro. yo lo que la quiero y reto, si esa carta es real, si la carta es real y esa declaración de que tiene las enfermera, que ella se colecta para proveer insumo a los pacientes del hospital. Abusador el director del hospital. Vamos.